Chicos, antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que tenéis G2A debajo en la descripción La mejor página web de todo internet para compraros vuestros juegos al mejor precio Chicos, G2A es la mejor página actualmente que tenéis a vuestra mano para disfrutar de los mejores descuentos La tenéis debajo en la descripción Chicos, bienvenidos de vuelta al canal Parece ser que Midas ha vuelto a tener problemas con el aparato del evento final pero en lo que nosotros esperamos parece que algunos jugadores han revelado cambios secretos en ubicaciones nuevas de Fortnite y también nuevas ubicaciones han sido filtradas, nuevos cambios en el mapa y novedades para la temporada número 3 de Fortnite. Chicos, dejando de lado las explicaciones, si queréis apoyar el canal podéis apoyar con el código de creador MrDeneox en la tienda de Fortnite. Si llegamos a 15.000 personas apoyando el código haremos un sorteo de 100 pases de batalla. Por cierto, hablando de directos. Estamos en directo ahora mismo en Twitch. Tienes el link en la primera línea de la descripción, hermanos. ¡Uh! Uh -huh. Hola chicos He encontrado un nuevo tip uh, Para todos vosotros Para ayudaros a sobrevivir a la agencia Absolutamente en todas las partidas De verdad, e es súper interesante Simplemente no caemos en la agencia Han aparecido muchas novedades entre que estamos esperando el evento final y van retrasando la nueva temporada Cosas prácticamente ninguno de vosotros se ha dado cuenta porque son nuevas y Epic Games Se ha ocupado de ni siquiera anunciarlas Así que, bueno, he venido el Tito Neox para enseñaros todo lo que vais a ver en este vídeo Hemos descubierto novedades acerca del evento Doomsday Sobre la actualización para el evento que va a cambiar Este lugar por completo Para siempre en absoluto Este lugar va a desaparecer Tener en cuenta que todo lo que vamos a explicar Quizás contiene un poco de spoiler Pero hablaremos de la actualización más bien Así que si no quieres oír nada de eso Pues cierra los ojos bro Pues utilizar el código MrDrox en la tienda de Fortnite Para apoyar el canal las filtraciones nos muestran efectivamente que en la mitad de la agencia se encuentra uno de los mayores secretos jamás vistos en esta actualización. Se encuentra el gran cambio para la próxima temporada. Un nuevo dibujo ha sido filtrado. Sobre la estructura de la agencia. Un nuevo mapa que nos muestra la propia agencia vista desde dentro. Es decir, son prácticamente los planos de la propia agencia al descubierto. Y el gran secreto que esconde la agencia, el Tito Neox. Os lo va a enseñar este vídeo, así que chicos quedaros hasta el final del vídeo para no perderos ningún detalle. ¿Y tal? Y como veis en las filtraciones, parece ser que existen dos... Tipos de portales gigantes. Una compuerta en medio de la agencia que se abre y se cierra según la necesidad de los planes de Midas. Un agujero enorme ha sido situado en mitad de la agencia, revelando algo que se esconde dentro de la agencia. A ver, chicos, no estoy diciendo yo que, que, que yo predije esto. En absoluto, en absoluto estoy diciendo yo que, hermano, yo haya dicho esto. Con anterioridad. ¡Pero sí, coño! ¡Lo predijimos nosotros! ¡Oh, yeah! Hostia, nosotros lo predijimos en este canal antes que nadie. Somos los putos amos, hostia. ¡Viva la Neox Army! Uno, dos, ¡hí, hí! ¡Hostia, que lleva lo de Midas! ¡Let's go! Vale, si muero ahora ya, ¿verdad? Es que. ¡Está blanco, tío! ¡Eres un mindundi! ¡Mindundi! Pues el mindundi me ha dejado tocado, ¿eh? Este es el lugar, chavales Va a aparecer justo aquí Justo en este lugar Déjame ver qué, qué, qué se esconde aquí, por favor No hay nada aquí ¿Solo hay agua? ¿What? Bueno, ok, wow esto va a terminar desapareciendo El dispositivo del Doomsday se esconde justo aquí debajo en, en todo su pleno poder y potencia Lógicamente, no se trata de los únicos cambios que van a llegar al juego Pero... ¡Oh, shit, hermanos! ¡Estamos justo encima de la máquina! Desde luego, existen nuevas sorpresas en este vídeo y ya sabéis que se han filtrado muchos, muchos... ¡Hermanos, estoy intentando grabar un vídeo! Y chicos, como bien sabéis, se han filtrado también muchísimos sonidos para el evento Doomsday. Muchísimos sonidos que... ¡Wow! Vamos a revelarlos todos. Y además, los bunkers, mirar están ya 100% preparados para la acción. Escuchar estos sonidos que tengo que enseñaros, mis panas Vais a alucinar Siempre positivos, papi Eso ha sido un poco aterrador, ¿no? Lo que acabamos de escuchar Y quién sabe, quizás Epic Games podría prosponer otra vez el evento final Para mejorar eh, ciertos detalles Oye, A ver, espera un momento, hermano Epic Games, eh, eso no estaría divertido, tío Mejor... No, por favor, por favor, tío Mejor no la retrases más <risa> Terra, al carrer Me voy. Claro, tenía las camas elásticas 100%. ¿Qué vas a venir otra vez? Te la vas a llevar puesta, eh, tú mismo. Tú eras, bro, ¿eh? porque quieres de continuidad. ¡Ay, me mata! ¡No! ¡Qué malo, tío! Bueno, chicos, para lo que tenía que explicaros era mejor muerto Así que después de escuchar los sonidos que habéis escuchado, chicos Quiero que comentéis ahora mismo debajo en la sección de los comentarios Todos y cada uno de vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Y qué creéis que va a suceder? Y, Neox, ¿por qué has venido a esta ubicación en el mapa donde no cae nadie? Y, literalmente, no hay nada mm, No hay nada, ¿seguro? Así que voy a enseñaros uno de los cambios más nuevos del juego actual Nadie absolutamente nadie está hablando de ello Así que en esta playa parece ser que Epic Games no nos ha avisado nunca de esto Pero en este lugar existen 7 barcas que han aparecido de manera random en este lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barcas 7. ¿Por qué justo aquí? En este lugar que nadie prácticamente podría ni descubrirlo. ¿Qué hay en Fortnite que sean siete? Y, y que sean justo siete, me refiero, y que. y que nos suene de algo. Son los siete visitantes. De diferentes dimensiones. El científico, el visitante y, y, bueno, los otros. Parece ser que todos han llegado de sus dimensiones alternativas. Y todos juntos han llegado a esta nueva dimensión. Pero, ¿los, los visitantes han venido en barca? ¿Todos en una barca? Bueno, a ver, han llegado siete de algo, pero... No sabemos realmente si se trata De los visitantes o no ¿Sabíais acerca de este secreto En el mapa de Fortnite? Chavales, vamos a destrozar a todo el mundo Tonto, ¡Esto, tonto. ¡Pues ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Que me he equivocado, tío! Ahora sí oh, ¡Perfecto! muerto A ver, manco. No, no juego Free Fire. No juego, no juego Free fire. Qué pesado, qué pesado Qué pesado, tío Qué pesado Así que, chicos Después de retirarnos por la puerta pequeña Porque con estos niveles Y estos otakus es imposible Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, chicos Si es así, ya sabéis, reventarlo a likes Partidlo con todos vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todos y... ¡Chao!